Drupal es una bazooka y no vamos a usar una bazooka si queremos usar una mosca, ¿cierto? Ahora, ¿qué alternativas tenemos? No? Eh, la opción más fácil, más lógica, por así decir sería Wordpress ¿Por qué Wordpress? Porque es, prácticamente es el, el, el rey de los CMS en cuanto a comunidad La otra alternativa que les vengo a proponer acá Ahora, consideremos un poco estos, estos casos, ¿no? O sea, ¿no? No sé si se han preguntado, yo me pregunté hace algunos años y me volví a preguntar cuando vi este CMS. ¿por qué necesitamos una base de datos? ¿no? O sea, hay, hay razones, ¿no? Eh, otra razón podría ser, quiero empezar rápido, no quiero perder el tiempo en configurar, ¿no? Tal vez la herramienta sí es fácil, pero yo quiero que algo que coja, copie, pegue y ya esté funcionando. Yeah. Um, o quizás tengo una idea que eh, quiero que crezca a futuro, ¿no? Eh, un sitio grande, un gran tráfico, pero quiero empezar, sí, y quiero empezar rápido. Y bueno, uno de los, eh, como decir, de los lineamientos de ciertas metodologías ágiles es eh, lanzar rápido una propuesta al mercado y fallar rápido. ¿no? Entonces quizás Drupal no me sea tan útil para eso, porque voy a tener que meterle un poco de tiempo, y hasta que salga ya invertí una semana, y luego no, falló, y, pero bueno, ya metí una semana de tiempo, al menos, entonces, como que no. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Es simple, instalamos Graph. Ahora, ¿qué es Graph? Um, Graph, eh, según copiado de la definición que de, tiene de el mismo sitio web de, de Graph, es eh, una, una plataforma web rápida, simple y flexible basado en archivos. Um, es un sistema, es un CMS basado en archivos, lo que significa que no hay una base de datos por detrás y está enfocado ser rápido, extensible y extremadamente simple, no necesariamente escalable. Ahora, ¿de dónde viene, de dónde viene este graph? Eh, este, este señor Andy Miller, que eh, por cierto es el, uno de los cofundadores de Joomla, eh, alguna, alguna vez estuvo eh, en su tiempo libre, supongo. Eh, dijo, ah, quiero trabajar en alguna plataforma open source que sea eh, rápida y sea simple. Lo sea, más súper más simple, ¿no? Entonces se dio cuenta, probó WordPress, probó otras cosas y dijo: O sea, tengo yo realmente que para realmente tener algo un poco funcional necesito dedicarle algunos días para aprender la plataforma y ver cómo funciona. Entonces, las soluciones actuales requerían como un compromiso, ¿no? De aprender cómo usar, ¿no? Entonces, luego se preguntó y dijo: ¿Qué tal si hay una plataforma que sea rápida, fácil de aprender y que a la vez sea potente y flexible? Entonces, se definió, él definió como unos lineamientos para lo que quería de la plataforma y trató de buscar alguna solución, si es que había por ahí, no encontró nada. Entonces dijo: Bueno, yo voy a definir qué es lo que quiero para mi CMS que sea mi Santo Grial de los CMS, entonces dijo ya quiero que sea rápida, quiero que sea basada en archivos porque no quiero no quiero saber nada de base de datos, ni de configurar, ni de indexar, ni nada eh, quiero no quiero trabajar en HTML, quiero trabajar con Markdown. Eh, ¿Sí saben lo que es Markdown? Han trabajado con Markdown. Bueno es, es un formato eh, que se usa mucho en los wikis para eh, que en vez, en vez de yo usar HTML, puedo usar unos tags eh, un poco más simples, ¿no? más intuitivos, por así decir. Por ejemplo, uso el, el símbolo de numeral eh, para definir si este que es un encabezado tipo 1, encabezado tipo 2. Eh, ya vamos a ver más adelante en un pequeño demo que puede ser. Eh, perdón. Eh, que sea extensible, flexible, simple, eh, open source, Obviamente las ventajas del open source eh, son muchas, eh, que tenga una documentación sólida y que para los tanto desarrolladores como editores sea chévere de usar, ¿no? Entonces tenía dos opciones, o coger de un proyecto existente o empezar desde cero. Entonces, eh, yo este, este pico, no sé si es que alguien ha visto Pico, yo no lo he visto, pero... Eh, pero no dijo, no, no, no me gustó. Nos dijo, voy a empezar desde cero, voy a hacer mi propio CMS. Entonces, eh, se enfocó en la velocidad, en la simplicidad y en la flexibilidad. Ahora, ¿por qué no base no de datos? No? Un poco ahondando con, con este tema de por qué no base de datos. O sea, es por simplicidad. Tengo una cosa menos que de qué preocuparme, ¿no? Hay un punto menos ahí en el que puede fallar el sistema. Eh, además de que tener una estructura de, de, de carpetas, de archivos de un sistema de archivos todos sabemos cómo usar, todos podemos coger, copiar arrastrar, crear carpetas, crear archivos es muy fácil de, de, de darse cuenta cómo funciona cómo está distribuido un contenido ¿no? si es que lo tenemos bonito eh, organizar carpetitas ¿no? que no es el caso del Rupal ¿no? Rupal es el contenido, cada nodo vive por su cuenta y de ahí si lo quiero organizar tengo que meterle en, en menús tengo que meterle taxonomías y cosas por el estilo acá también se usa un poco taxonomías pero eh, la organización del, del contenido está basado en un sistema archivo. eh, de archivos de, fácil de debullar todo está en archivos a veces cuando tenemos un problema en otro CMS eh, y no tenemos idea decimos no pero no cambiamos el código y a veces es un cambio en la configuración de la base de datos que provocó el problema eh, aquí no tengo que preocuparme de eso si es un cambio en la configuración desde ahí está un archivo y si lo tengo con Git desde ahí voy a poder ver dónde qué pasó entonces yo puedo saber en todo momento cuál es el estado de mi aplicación uh, dónde está la configuración archivos YAML eh, dónde está el contenido archivos marcados. Ahora, algunos dirán, bueno, entonces es un, eh, es, eh, es un sitio, un generador de archivos estáticos, ¿no? Y ¿no? No realmente, porque provee un comportamiento dinámico que los generadores de, de, de, de, de contenido no lo hacen, ¿no? O sea, típicamente los generadores de contenido... Cogen, leen, por ejemplo, su archivo Markdown y generan en base a eso un HTML y eso es lo que te botan al final. Acá se, se, tiene, se genera también, pero es, es, un, es un contenido que está, se sirve de caché. Entonces, este caché se puede refrescar, también hay sistema de true se puede cargar con, inyectar contenido dinámico, hay comportamientos dinámicos, envíos de correo, redirecciones, Integración con servicios web, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, podemos considerar esto como un CMS y no como un generador estático de sí. um, Bueno, ¿y de, de, dónde están lo, los content types? No? O sea, ¿tenemos content types en, en Graph? Hay un concepto similar que en Graph que se llama el, el page type o el template. Um, este, este se maneja un poco diferente, pero a la final produce el mismo resultado es básicamente una plantilla dentro de el, el, el, dentro de la carpeta de templates del tema entonces, eh, por ejemplo con Drupal ya tengo que crear el content type y de ahí tengo que crear la plantilla para saber cómo se va a desplegar mi content type, etcétera, etcétera. aquí creo directo la plantilla y ya está creado ¿No mi content súper simple no hay que estar definiéndolo en varias partes, ¿no? Eh, quizás el problema con esto es que mi definición de mi tipo de página está eh, vinculada a mi a, a, a, mi, templo, a mi tema. Yeah. Si es que yo cambio de tema, pierdo eh, mi contenido. Ese, ese es el problema, pero o sea, es, es algo que no va a ocurrir muchas veces, ¿no? No es un problema gravísimo tampoco. Y el, el, el lado bueno es que incluye esta simplicidad, ¿no? Eh, los, los paths del contenido siguen una estructura de, de, de carpetas y se usa un naming convention para, para el uso de las, de las plantillas, ¿no? Entonces, si es que yo me creo un tipo, no sé, blog de un, un tipo de, de plantilla, blog eh, yo simplemente a mi contenido lo meto en una carpeta y lo llamo blog.md y ya automáticamente el sistema sabe que eso tiene que coger de la plantilla ¿no? tiene que renderizarlo como un blog ahora un poco metiéndonos ya en el código la anatomía de una página este sería por ejemplo <coughs> blog.md entonces eh, se tiene básicamente estos esos tres guiones los tres guiones eh, son para separar los de, la, la meta-información de ese, de ese contenido. Yo puedo meter ahí eh, información de, de, de campos, etcétera, etcétera. Y lo siguiente ya es el contenido que tiene este formato, como les decía, de, de Markdown. Que yo uso el hashtag, por ejemplo, para decir que este page title es un cabezado 1, y uso asteriscos para decir que es uh, eso es, eso es un molde, es una cómo se llama? Eh, bueno digamos, pero si no hay base de datos no hay campos no pero sí podemos tener campos los campos se definen se pueden definir en, en blueprints ¿ya? de hecho campos yo puedo definirlos en cualquier momento y en la plantilla simplemente cojo y le imprimo el campo si es que no tuviera un, un UI. Pero lo que me permite los blueprints, es si es que yo tengo un UI, puedo definirlos también para poder ingresar a través del UI eh, contenido. ¿no? Porque no, no siempre voy a querer ir al archivo MD a editar manualmente el XML sino también quiero algo que me ayude. no Entonces, esta es una manera de definir. Y ya vamos a ver más adelante que todo el contenido está organizado con tabs a través del, del del plugin de administración y lo que me dice aquí es que dentro del, del, del, del, de, del tab de contenido me mete a este nuevo campo para agregar un número y bueno, le pongo todas las propiedades y todo esto es un formato llaman llama, llama. es un formato súper estándar ahora para configuración y es, es, es usado en Symfony es usado en, en, en muchos lados ¿no? y me permite tener organizado todo, todo en, toda mi configuración eh, bueno y también algunos dirán bueno pero Drupal tiene un puede decir, que, es, que es views que me permite sacar múltiples colecciones de contenido eh, bueno Graph no tiene precisamente views pero tiene algo muy parecido que se llama page Collection. Eh, yo sí tengo organizado toda mi estructura de contenido en carpetas yo puedo decir bueno de las el contenido, todo el contenido que esté en mi carpeta saquen en todos los hijos, todos, todos los ¿no? porque yo puedo tener contenido que esté en sus carpetas ¿no? y ordenenme por, por fecha de manera descendente bueno, todo, todo, todas las propiedades que yo le quiera poner, yo le puedo poner eso para fecha o lecha. y dentro de la plantilla yo lo puedo utilizar de esta manera, las plantillas usan Tweet, que es igual otro estándar que es Fácil de usar, fácil de, de, de aprender también Y que me permite separar esta lógica Entre eh, la, la lógica de presentación Y lo que está por detrás Y no, no mezclarlo con PHP sí. Que es lo que sucedía bastante en grupal siempre uh, Y ahora en cuanto taxonomías, categorías Es muy fácil de, de definirlas ¿no? no se tiene que hacer mucho en, hay un archivo para la configuración de todo el sitio que se llama site.yaman eh, y ahí si quiero yo meter una nueva, un nuevo vocabulario de taxonomía simplemente agrego una coma después del tag y pongo cualquier nombre y en el, en, el, en, en el MD lo que si es que yo le quisiera poner esto manualmente simplemente pongo un tag, eh, pongo los tags ahí entre corchetes y los puedo poner algunos, igual la categoría lo puedo poner ahí ya sea simple o igual puedo ponerlo múltiples, ¿no? entonces tengo muchas opciones aquí Ahora, el manejo de la configuración eh, ya en este punto debería estar claro, ¿no? que, que eh, toda la configuración se maneja en archivos eh, en archivos yaml eh, y bueno, o sea, en Drupal algunos dirán, eh, también se puede meter la configuración en archivos YAML en Drupal. Sí, se puede, pero eh, la fuente de esa configuración es típicamente la base de datos. Y en algunos casos, y he eh, experimentado esos casos, esto trae complejidad adicional. Eh, sobre todo, hay problemas, surgen problemas si es que no se tiene una una disciplina eh, en, en cuanto a los deployments de que tú sobrescribes la, la configuración por ejemplo, eh, uno de los hostings que, que, que, es, que, son, que se está volviendo bastante popular en, en, en cuanto a Drupal es Platform Sage, que es precisamente donde está desarrollado el, el, el sitio de DrupalDC.org eh, cuando uno hace un deploy de la configuración eh, automáticamente se corren unos procesos y te sobreescribe cuando sea que tú metiste en la configuración. Entonces eh, puede haber problemas, ¿no? puedes que hayas estado haciendo algún cambio directamente en producción y se te pisó ese cambio el rato que se esté ahí Y entonces hay, hay, pueden surgir algunos problemas que se evitan si es que la configuración está desde un inicio en, en Ahora los profiles, ¿no? Esto de, eh, ¿por qué no no quiere empezar desde cero eh, configurando todito y instalando todos los módulos que comúnmente usa Puedes hacerlo, pero eh, es una pérdida de tiempo y sobre todo en Agia tienen algunos profiles que ellos recomiendan para los usuarios son que tienen los módulos más comunes, configuraciones más comunes etcétera, etcétera Entonces, Graph usa el concepto de esqueletons los skeletons que son básicamente como pero también incluyen en algunos casos plugins, pero es, es trivial generar un skeleton, en Drupal si yo quiero generar un profile para contribuir a la comunidad, tengo que ya tengo que ver que están todas las dependencias que de está la configuración bien que todo lo que yo quiero que se cree por mi port está bien, entonces para poder yo contribuir necesito seguir un proceso y por eso no, no, hay, no se ven muchos en, en, en, en Drupal. En cambio, en, en Graph, uh, yo puedo copiar mi tema, que también tiene cierta configuración acerca de los content types, etc. Y simplemente lo copio y lo creo, lo, lo puedo contribuir a través de, de GitHub, si es, que, si es que me parece que es algo que lo puedo contribuir, ¿no? Eh, es básicamente copiar los archivos y, y pegar. O sea, si es que yo quiero generar un clon, de mi sitio, simplemente lo copio y lo pego. Entonces no tengo que estar creando otra base de datos, eh, migrando la base de datos, etc. Ahora, eh, una de las ventajas de, de Drupal y de WordPress es que se tiene herramientas de línea de comando. ¿no? En, en Drupal se tiene DAC, en Drupal Console, en, en, en WordPress se tiene WordPress Click, que también tiene herramientas bastante similares. En Graph. Eh, también tiene eh, herramientas de línea de comando y lo interesante es que el momento que te bajas el graph eh, también se te bajan estas, estas herramientas. Entonces es muy fácil, eh, muy fácil eh, correr comandos directamente desde, desde la primera instalación. No tengo que estar instalando otra herramienta aparte como es el Drupal Console o como es el eh, Drash. Eh, entonces, básicamente hay, hay, hay tres, tres utilitarios de comandos: que son Graph, que es para hacer eh, operaciones sobre el sitio, Plugin, operaciones de plugins que llevo me bajo, y eh, este GPM, que es eh, una, un, un acrónimo de, de Graph Parket Manager, que es con lo que yo me bajo me descargo, actualizo, etcétera, etcétera, los, los plugins se han eh, en, en el Graph es bastante eh, importante el tema de los plugins porque, eh, si bien Drupal es minimalista, el eh, Graph se va al extremo del minimalismo. O sea, en, en, en Drupal, yo al menos tengo mi interfaz gráfica ¿no? del, del administrador, en Graph no tengo ni eso. Entonces, la interfaz gráfica del administrador. Tengo que bajarme par. Y bueno, asumamos que es justo lo que estábamos conversando al inicio, ¿no? De, y, y si mi proyecto se empieza a crecer, y, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, una opción podría ser hacer un plugin para empezar a conectarle a más sistemas, un indexador, un solar, un, incluso a una base de datos, ¿no? o sea, el, el, el sistema es extensible, todavía no tiene muchos módulos, obviamente porque es relativamente nuevo, pero si es que, dependiendo de la aceptación que tenga en los próximos años podría incluso tener un plugin para poder conectar esto a una base de datos, ¿no? Y si no, en último caso, tenemos otras herramientas que sabemos usar y podemos entregar a manos más grandes a mi, a mi animalito, ¿no? Mandar en Drupal. Drupal ahora tiene toda esta plataforma de migración, ¿no? que eh, todos estos migration tools, que eh, igual no tengo que aprender nada nuevo, porque las migraciones en Drupal yo las configuro y les defino en GMLs. A veces tendré que meter un poco PHP para hacer cierto procesamiento, pero está diseñado para que yo mi procesamiento lo haga a través de archivos HTML eh, a través de Drupal. Entonces, la migración, yo creo que a futuro sería un poco, eh, un poco fácil, ¿no? Pero si es que yo llego al punto de tener que migrarlo por problemas de performance, de escalabilidad o lo que sea, es porque lo que sea que haya hecho me estoy yendo bien, ¿no? Creció hasta cierto punto de que necesito algo para, más grande para que pueda funcionar, pero me sirvió en un inicio porque empecé rápido, creció y todo, todo bien, ¿no? Entonces, es una buena opción para empezar, yo creo. Y bueno, eh, es un pequeño demo. Entonces, bueno, esta, este servidor que lo, lo tengo por ahí en la oficina, eh, ahorita la dirección graphdemo.libre.com, eh, no me entrega nada porque no hay nada instalado. Entonces, vamos a instalar eh, Graf desde cero. Entonces, si yo me voy al sitio de graph, ahí me da algunas opciones para. Para, para instalar ¿no? instalación entonces la documentación está súper bien estructurada no hay por dónde no perderse eh, tengo tres opciones instalar desde GitHub instalar por Composer o instalar desde un paquete zip la forma que yo recomendaría para instalar Graph eh, es por Composer ¿Ya? entonces yo puedo copiar esta línea de aquí cuando se baja eh, por Composer y no le. Eh, por default prefiere la distribución que es un zip y a veces cuando lo descomprime no me pone los, eh, los permisos adecuados de, la, de, la, de, de los archivos, ¿no? Entonces algunos archivos que son ejecutables no me los va a poner como ejecutables y me va a dar error. error. Entonces yo le prefiero a veces poner Preferred Source y le pongo menos R para que sea no interactivo. Entonces ahorita va a empezar a bajarse el grafo me dice que está instalando la versión 1.6 que creo que salió hace pocos días también es un, un CMS que se está dando se está dando mantenimiento lo cual es bueno y ahorita se van a empezar a clonar los proyectos, ¿no? todas las dependencias Etcétera, etcétera. ¿Cuántos, ¿Cuántos pasos son los mínimos que necesito yo para instalar Unos dos, diría yo. O uno, asumiendo que tenga un script bien chévere, o una máquina de Docker, no sé, ya listita, o cosas por el estilo, ¿no? Pero si yo tendría que instalarlo desde cero y no, ten, no tengo ningún script, no tengo nada. Si sí tengo que crear al menos la base de datos, al menos, darle un nombre a la base de datos, y, y correr algún comando de branch para instalarle, si no quiero instalarle por, por, por, por el UI, por, por el browser. Entonces, eh, sí son algunos pasos ¿no? para, para instalar. Incluso WordPress, que creo que tiene un paso menos que el UPA, ¿no? eh, Tienes unos dos o tres pasos para, para estar el O sea, no te salvas de, de tener que darle un nombre a la base de datos al menos, ¿no? En, gran, en cambio, eh, ya vamos a ver cuántos pasos cuántos pasos, pasos. Okay, Vamos a esperar que ciclón en todos. Se demora un poquito más por lo que estoy usando. El, eh, eh, preferí usar desde la fuente, ¿no? Igual por, por GitHub se, se clonan el, el, el proyecto y hacen un Composer install. Eh, o sea, Composer es básicamente ahora el estándar para eh, instalar cualquier eh, framework basado en PHP, cualquier cosa uh -huh. basada en PHP. Eh, yo les recomiendo que usen Composer, porque incluso si es que yo quiero extender eh, mi la funcionalidad de mi sitio, ya sea un Drupal un Sync lo que sea, y si quiero instalar una librería, si ya lo tengo con Composer, es bajarse esa librería y manejar esas dependencias, es súper fácil. Entonces, en la configuración de Composer del, de, de, de, de Graph, eh, hay, un, hay un indicador, hay un, un post script para que corra un comando luego de que ya se bajó todas las dependencias, se bajó todo el código y básicamente ya está instalado el sitio ya está instalado como un comando de composer ya está instalado el sitio si yo vengo acá le refresco la pantalla ahí está mi sitio no tuve que hacer absolutamente nada más ya está yo lo puedo yo lo puedo puedo venir acá está dentro de webroot graph y dentro de user eh, pages están mis páginas entonces pues yo podría venir aquí a Chrome, instalar está usando la plantilla de default. Yo puedo venir y todo esto es, es, es, es el markdown que les, les comentaba, que es para no tener que escribir todo el HTML que de otra manera me haría muy difícil leer esto, ¿no? Esto es fácil, incluso desde una línea de comando yo puedo empezar a editar el, el, todo está todo este contenido, pero ahora yo, yo no quiero hacer eso, o sea, yo quiero darle a, a algún editor para que, para, que, para que pueda agregarme las páginas a través de una interfaz, entonces como les decía, el grave es súper minimalista, súper simple, ni siquiera incluye una interfaz de admin, ahora, ¿cómo yo puedo incluir una interfaz de admin? Eh, básicamente teníamos el y demás, tendríamos dentro del bin eh, este graph package manager cierto, entonces aquí hago graph package manager install clean que es una de las maneras de instalar, también puedo descargarme ponerle, eh, ahí me dice que hay un, otros paquetes de dependencias le digo sí, instalarme nomás y listo eh, está instalado? si es que yo vengo acá, Creo demo, ya está totalmente instalada la interfaz de la administración. Entonces, me va a obligar a que creemos un usuario. Ya, listo, estoy. Entonces, vengo acá, páginas, y aquí está mi phone. Yo quiero crear una página, vamos no simplemente aquí, nueva página. Entonces, creo que está en la raíz ¿qué plantilla quiero usar? bueno, tengo algunas plantillas ¿no? por, lo, por lo pronto busquemos la página, aquí este es un editor bien chévere porque ya me soporta markdown. entonces ya le puedo poner aquí puedo poner un encabezado H4 podría ser entonces ya me agrega automáticamente los signos de numeral lo guardo y ya está guardado en mi página lo veo y ya está ahí y inmediatamente aparece ya con, con... Sí. Sí, este, este bloque que aparece aquí es de la plantilla que está ahorita del tema que me instala Graph por default que si yo le voy a buscar aquí en el, en el ¿Cómo se llama? En las plantillas del tema, que todo está dentro de user, ¿no? Entonces, todas las customizaciones están. En, en, el, el tema base se llama mi matrix. Pues aquí dentro de templates, yo puedo ver eh, mi blog, ¿no? Entonces mi blog en algún punto eh, me está cargando de, de estos partials que se llaman. Los partials no son más que código que incluyo de otros lados si yo le hago un ls, tengo mis parches y uno de estos parches eh, es el sidebar tengo aquí el sidebar y en este sidebar tengo algunas, eh, algunos bloquecitos que me aparecen en el sidebar que dependiendo de los plugins que yo tenga instalado algunos se van a activar eh, bueno, por temas de tiempo yo creo que ahí le dejamos